Hola qué tal amigos, saludo cordial para todos Hoy hablaremos de las últimas declaraciones que ha entregado el jefe de la cartera de exteriores de Rusia, Rusia Sergei Lavrov Que ha dicho que el orden internacional a la manera en que la venía haciendo el norte Está finalizando y lanzó nuevas acusaciones contra países potencias que no quieren perder su hegemonía Además de lanzarle guiños a la Unión Europea Ya les tengo todos los detalles a continuación Formátete. Este formato como todos sabemos dio un boleto de vida para los cinco países del BRICS que ahora gozan de gran atención ahora hay toda una fila de estados que buscan ser miembros de pleno derecho si todos son aceptados entonces los cinco se convertirán en unos 15 o 17 países y atención a lo que ha dicho el presidente de Siberia en las últimas horas. Ha dicho que crece la posibilidad de que haya un conflicto nuclear entre las potencias. Estamos hablando el norte y la federación, pero que su país no será el primero en usarlas. Habló de esto y les tengo todos los detalles en breve. Nuestra estrategia para utilizar los medios de defensa, es decir como defensa, es que consideramos las más de destrucción masiva, las ampliares, como construidas en torno al llamado a que de represalia, cuando nos golpean devolvemos el aque. El que peca, reza y empata, el norte ha dicho que no alienta a Kiev a lanzar arremetidas contra suelo ruso, pero sí lo seguirá apoyando fuertemente a nivel militar y financiero en su lucha contra las tropas rusas la federación abrió la puerta a negociaciones verdaderas de paz y la OTAN no ve favorables las condiciones para Ucrania el presidente de Siberia habló en las últimas horas echando pullas a los organismos de derechos internacionales y las razones por las cuales Rusia tuvo que abandonar estas entidades. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Consejo de Europa y otras llamadas organizaciones de derechos humanos de repente tuvieron conciencia y descaradamente comenzaron a demostrar su parcialidad. Yo diría incluso cínica parcialidad, trasladar la culpa a quien no la tiene. Todo esto significa que estas estructuras no eran capaces de cumplir sus tareas estatutarias. Ejército ruso destruye sistemas de lanzacohetes HIMARS y misiles en Dnipropetrovsk. Un SUB-24 pierde la federación en las últimas horas, además del nuevo informe entregado por el Ministerio de la Defensa de Moscú. Y esta información se prevé que es un revés para las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos, porque Rusia y China en las últimas horas se ha dado a conocer que han obtenido cifras récord a nivel de comercialización en este año. 2022 les tengo más información en breve aquí en el nuevo vídeo informativo para hoy en noticias de última hora muchas gracias por su audiencia información noticias contexto todo lo que necesita saber en noticias de última hora hola qué tal mis amigos muchas gracias por estar con nosotros y por apoyarnos con su tiempo mil bendiciones para todos su apoyo es importante para hacer lo que más nos apasiona informar señoras y señores en las últimas horas el ministro de exteriores de la federación está poniendo el dedo en en la llaga refiriéndose a la pérdida gradual de la hegemonía del norte que basa su estrategia en la expansión de sus intereses a través del bloque militar de la OTAN el funcionario del Kremlin aseguró recientemente que países que son pocos pero podemos sin duda decir que se refirió al G7 ha dicho eh, Lavrov que quieren seguir manteniendo la hegemonía y habla por la importancia que ha cobrado el BRICS promovida por China y Rusia en las últimas semanas y que están ingresando y que están pidiendo la adhesión de países que buscan formar un mundo multipolar para ellos. Estas son las declaraciones recientes del diplomático ruso a los medios locales.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 Escuchen lo que también ha dicho el ministro de Rusia en las últimas horas. Dice que la OTAN está queriendo ganar terreno en Asia, buscando una colisión entre China e India para ganar terreno estratégico entre sus aliados. Ojo a lo que está expresando el ministro Sergei Lavrov, saquen sus propias conclusiones. La globalización, a la manera como lo venía haciendo la potencia del norte, ha terminado y se está construyendo un nuevo sistema multipolar que no dependerá de los caprichos de nuestros antiguos socios de Occidente. Se según el ministro Sergei Lavrov, el nuevo sistema que traen incluye lo financiero y logístico y dejó entrever que la federación ya no se fía de la confiabilidad de los países de Occidente para estar en pactos unilaterales y mucho menos que hagan parte de grandes asociaciones como el BRICS, la OCS y la CEI. En su discurso pronunciado en el foro internacional Lecturas Primakov, el ministro de Relaciones Exteriores habló también sobre la expansión de la Organización del Tratado Atlántico Norte, que según él sigue siendo la principal fuerza importante impulsora en las relaciones no solamente con Rusia, sino también con otros países del mundo. Lavrov invitó a los países de la Unión Europea a que se independicen del norte para poder tener una visión próspera en medio del nuevo orden multipolar que se está gestando. Y aprovechando esto, agreguemos esto. El enfado y la molestia que tienen los países aliados del norte por todo el contenido que tiene la ley de reducción de la inflación que ha impuesto el norte y que pone la mano muy duro en la frente a muchas economías europeas. Y atentos con debilitarlas incentivando a las empresas del bloque a trasladar sus fábricas a Estados Unidos para hacer más rentables sus operaciones debido a los altos costos que ahora tiene eh, Europa para poder hacerlo dentro del bloque comunitario. El mismo Sergei Larrope en estas declaraciones le ha lanzado un guiño a la Unión Europea invitándola a ser independiente de las órdenes del norte y que puede ser parte del nuevo orden internacional multipolar siempre y cuando defienda su autonomía y su propia independencia. De los intereses de Casablanca. Como dice el dicho, divide y vencerá, si es lo que al parecer está sucediendo con todos los movimientos que se están registrando en los últimos niveles diplomáticos entre la Federación, la Unión Europea y Occidente en las últimas horas, según esta reseña de TAS. El gobierno de Estados Unidos dijo que no está alentando a las tropas de Kiev a ir contra el territorio de Rusia, pero eso sí dejó en claro que va a seguir brindando a Ucrania la asistencia militar necesaria para defenderse, es de lo que ha dicho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a los periodistas después de las negociaciones entre el Norte, Australia en Washington el día martes. En sus declaraciones dice que Washington ni alienta ni permite a los ucranianos ir dentro de Rusia. Sin embargo, agregó que el Norte y sus aliados están decididos a proporcionar al gobierno de Kiev el equipo que necesita para defenderse, para defender su territorio y defender la libertad. Por otro lado, la OTAN ha dicho en las últimas horas que no ve ningún escenario favorable para alguna negociación entre la Federación y Ucrania, por lo tanto ha insistido a los países miembros de la alianza en seguir apoyando militarmente al gobierno de Zelensky en su lucha contra las tropas del ejército ruso y predice la OTAN que podría haber una remitida de las fuerzas del Kremlin en la primavera luego de su reagrupamiento según las palabras expresadas por el director del organismo militar que lidera el país del norte. Estas declaraciones se produjeron luego de que la Federación mostrara su disposición de sentarse a negociar en una verdadera mesa de negociaciones siempre y cuando se tuvieran en cuenta los intereses de Moscú. Recientemente habló el líder de Moscú refiriéndose al trabajo que realizan las organizaciones de los derechos humanos en Occidente. El mandatario de la federación se refirió a por qué Moscú tuvo que desligarse de estas entidades. Debido a los evidentes perjuicios, Rusia tuvo que poner fin a su membresía en algunas de estas organizaciones. La doctrina de los derechos humanos se usa para destruir la soberanía de los estados, para justificar la dominación política, financiera, económica e ideológica de Occidente. Sigue muy complicada la situación en el país de Zelensky, antes que todo me voy a remitir a mostrarles a ustedes esta imagen de satélites que están mostrando los medios porque al parecer podría corresponder a un avión bombardero Tupolev. 95 que habría sido afectado por los recientes lanzamientos con drones y que obviamente pues llevaban artefactos que habrían impactado en este aeródromo en Saratov en una base aérea de las fuerzas aeroespaciales rusas, estamos hablando de la base aérea Engels 2 al parecer le faltaban las partes de una de las alas al Tu-95 en las últimas horas según lo reseña el ministerio de la defensa de Rusia, hubo una contraofensiva del ejército eslavo que destruyó con drones en la provincia de Nispropetrops. allí los eh, eh, aviones no tripulados que eran fueron contra instalaciones industriales y militares, añadiendo el ministerio que unidades lanzacohetes HIMARS también fueron destruidos por los drones que eran. Se habla, según el diario Avia.pro, que un bombardero adscrito a la Federación de Rusia, un sub-24 de la primera línea del frente, cayó a tierra en la zona de cerca de Bakhmut, luego de haber llevado a cabo misiones contra las tropas de la AFU. Según las informaciones, los tripulantes perecieron en los hechos registrados cerca de la aldea de Cheklevska. Expertos dicen que no hay indicios de que el avión hubiera sido derribado. Pero datos oficiales no se han entregado aún por parte del Ministerio de la Defensa de la Federación. Otros eh, diarios y portales dicen que fue una falla técnica, pero que la aeronave cayó eh, más o menos lejos de las zonas residenciales, lo que salvaría aún más el efecto a personas en las zonas residenciales de que hubieran salido afectadas con este incidente. Hay que decir que no es la primera vez que una aeronave la pierde las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia desde el inicio de la operación especial según informaciones que están entregando desde Moscú, se dice que desde y Rock, las instalaciones de los MLRS, allí también fueron presas de los lanzamientos de misiles de crucero y drones por parte del ejército ruso se habla que dos unidades de lanzamisiles HIMARS y 70 unidades de municiones, también allí fueron destruidas por parte del de ejército eslavo, en las últimas horas mucha atención porque el presidente de Siberia ha dicho que con referencia a lo que se viene hablando de que de pronto pues desde la federación se vayan a utilizar las armas nucleares. Ha respondido que Rusia no va a blandir las armas nucleares por el mundo como una navaja de afeitar. Es lo que ha indicado el presidente de Rusia en las últimas horas. La federación no se sirve de las armas como una amenaza ni planea ser el primero en utilizar este tipo de armamento, aunque la amenaza de un conflicto es cada vez más evidente, ha declarado el presidente de Rusia en las últimas horas, y esto fue durante una reunión con los miembros del Consejo sobre el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos en donde el mandatario señaló que el arsenal ruso se encuentra en un estado más avanzado de que cualquier otro país lo pudiera tener, que reconoció que hay una amenaza inminente que está creciendo si bien recordó que Moscú es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 En este sentido, el presidente también subrayó que la federación defenderá a sus aliados con todos los medios disponibles en caso de que fuera necesario. Y por otra parte, el jefe del estado también acentuó un gran número de armas nucleares tácticas estadounidenses que se encuentran en Europa, mientras que Rusia no comparte sus armas con otros países. En las últimas horas también habló del de transcurso de lo que está sucediendo en Ucrania, asegurando que al día de hoy no hay ninguna necesidad de realizar nuevas olas de movilización. El presidente también comunicó que 150.000 de los 300.000 eh, movilizados aún se encuentran en los campos de entrenamiento y el Ministerio de la Defensa está formando parte de la reserva de combate, mientras que 77 mil de los mil restantes ya fueron enviados a las zonas del operativo, donde se encuentran unidades en las que están participando. Por otro lado, el mandatario admitió que hubo problemas en la zona del operativo y que pueden surgir en cualquier momento porque hay que analizarlos y contar con los canales de retroalimentación, además de señalar que en el operativo puede ser un proceso prolongado al tiempo que calificó el resultado significativo de la adhesión de los nuevos territorios con millones de habitantes para Rusia. De otro lado, muchísima atención porque en las últimas horas se conoce que Rusia y China han cerrado un año con cifra récord de comercio bilateral. Se está hablando que la cooperación entre estas dos potencias batió un Récord significativo este año y llega a 172.406 millones de dólares desde enero hasta noviembre del 2022 de acuerdo a con los datos que está publicando la Administración General de Aduanas de China el nivel de comercio entre los dos gigantes eh, uno euroasiático y el otro asiático los dos gigantes económicos aumentó un 32% llegando así a un récord de 172.406 millones de dólares los datos muestran que el nivel de exportaciones de China a Rusia se incrementaron en un 13,4% alcanzaron 67.333 millones de dólares en comparación con el mismo tiempo del año pasado, mientras que las importaciones de servicios rusos apuntaron a un 47,5% y llegaron a los 105.072 millones de dólares. Según esta información, la cifra de los intercambios comerciales entre el gigante euroasiático y su socio asiático aumentó un 35,8% hasta los 146.887 millones de dólares. También el informe dice que Pekín exportamos productos entre los que se conocen dispositivos electrónicos equipos industriales juguetes calzado vehículos y aparatos de aire acondicionado por su parte China importa desde Rusia sobre todo petróleo gas natural carbón cobre madera y otros combustibles entre ellos pues están los mariscos y en este contexto desde la federación han sostenido este lunes una reunión virtual con China en la que destacaron la visión de ambos países con muchos problemas a nivel mundial pero que le apuestan a la formación de una arquitectura multipolar de relaciones internacionales entre China y Rusia. Bueno mis amigos por el momento es la información que tenemos aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo.